Hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora estés escuchando este video. Bueno, <ríe> no me muevo mucho porque con el fondo que tengo de este otro lado, eh, ahí con Júpiter en Virgo, eh, voy a cambiar, voy a cambiar la forma de, de mi fondo, eh, porque no me gusta tanto como queda. Tengo que... A ver, Irme eh, ayornando, pero para mejor, no para peor. Eh, bueno, pero ahí lo están viendo a Júpiter en Virgo. Vamos a lo importante que es la clase. No cómo me veo, ni cómo se ve atrás, ni eh, nada. Ustedes saben que no soy especialista en grabar videos. Eh, así que vamos de una vez con este Virgo... Eh, ...con este Júpiter en Virgo... ...ven, empiezo a hablar y me equivoco... ...y se me van las manos y vuelven... Y a... ¡Ah! ...no, no, no, no, no, no, no... Eh, ...Júpiter en Virgo... ...tres cualidades positivas... ...son protectores, son eficientes... ...y son optimistas... Eh, ...como parte negativa... ...son muy impacientes... ...son exigentes... Y son quejumbrosos. Así que, bueno, a tener cuidado con eh, esa, esas sombras de Júpiter en Virgo. Eh, ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días. Chao, hasta mañana. Ojalá estés disfrutando mucho de estos videos short y ojalá te sumes también a nuestra comunidad. Eh, de Telegram t.me barra curso de astrología todo pegadito, todo junto curso de astrología eh, ahí en Telegram ya somos una comunidad de casi 600 personas y, y vamos creciendo más y ahora eh, una de eh, las astrólogas que están conmigo Mildred Peraza va a empezar a subir trivias para que te sea más divertido y más fácil aprender astrología. Nada que no hayamos enseñado acá en estos videos short, en estos eh, en este curso de astrología completamente gratuito desde cero para que en tan solo un año vos puedas ser astrólogo. Así que seguir las clases. Chao, hasta mañana.